Estamos con, con Nadia París, eh, llevan adelante hace muchísimo tiempo el proyecto eh, Radio Zona Libre conocida fundamentalmente por el trabajo de memoria y reconstrucción respecto al caso de Luciano Arruga eh, y por otro lado también porque han transmitido juicios eh, como por ejemplo el caso de Pablo Vera, Pablo Vera bueno, todo lo que tiene que ver con, con el gatillo fácil que en, en, en la Patagonia existe hace muchísimo tiempo. Está el caso también de un taxista desaparecido en Allen, que, que pareciera disolverse en el viento. ¿no? Carlos Paineville, sí. Está toda la familia hace un montón de tiempo esperando ahí respuestas de qué es lo que sucedió. Está en un caso en el que se entrecruza todo, ¿no? desde, desde el, el desprecio a los sectores más humildes hasta eh, la mirada... Este, de la complicidad entre fuerzas del Estado y, y, y el, el, el narcomenudeo, todo ese, ese, ese cúmulo de trabajo testimonial el que están llevando adelante y lo siguen ahora de una manera más eh, documentada eh, en términos sistemáticos con respecto a los juicios que se están desarrollando en Neuquén. Eh, Quisiera me des un detalle técnico para eh, los, las y los que no viven en Neuquén y están viendo el, el, el programa. Eh, técnicamente, ¿qué se está juzgando? ¿Qué, ¿Qué tramo de los juicios son? Como para entender a la, la mirada por ahí, es un poco más burocrática, pero es, técnicamente sería importante. ¿Qué es lo que se está juzgando ahora en, en Neuquén? Bueno, este tramo son causas históricas, la gran mayoría pocas de estas son nuevas denuncias que han surgido eh, hay una realidad que venimos denunciando quienes somos familiares de algunas de las víctimas de este tramo que este, contaba con mucha prueba en contra de policías tanto neuquinos como federales como rionegrinos y lamentablemente desde el poder judicial y desde el poder político se ha sostenido durante más de 14, 15 años de instrucción de estas causas una garantía de impunidad para las policías que, que bueno, que como bien comentabas vos quienes militamos eh, en, en la denuncia de la represión estatal y la condena a la represión estatal entendemos que las policías hoy son, son las que manejan la calle y muchos de estos negociados eh, que sostienen los poderes políticos en el mundo no solo acá eh, entendemos que por eso se retrasó tanto esta causa y es eh, como un, el último juicio que se espera Acá en la región, eh, por más de que habrían mucho más para juzgar, pero que no, no ha tenido, inclusive los crímenes de la AAA, está abierta a la causa, pero no ha tenido impulso eh, desde hace muchos años. ¿Es previo al, al golpe y no se juzgó todavía? Es previo, pero está completamente vinculado. Porque ocupado, hoy, hoy, bueno en ¿no? este mismo momento, se, se acaba de juzgar los crímenes de la AAA en, en Bahía Blanca, donde se juzgó y se condenó el crimen de Guatusilieruelo. y Lleruelo, que fue asesinado por la patota de Remustetus en la Universidad Nacional del Sur, patota que fue la que eh, gestó la triple AAA acá en Neuquén Capital y que fue la misma que trajo a la Universidad de Comahue cuando llevó a cabo esa intervención. Gran parte de lo que se está jugando ahí hoy, hoy es un grupo de la Universidad Nacional de Comahue, muchas de ellas de... Trabajo social que fueron señaladas y perseguidas durante la gestión de Remustetu para después ser secuestradas, torturadas, violadas y desaparecidas, eh, muchas de ellas. Otra gran parte es el grupo Génesis de Teatro que también estaba vinculado con muchas compañeras como Alicia Pifarré, militante del PRT, eh, y, y bueno, y después lo que se denominó el operativo Putralco, eh, que fue la racia los días. 14 y 15, desde el 12 al 15 de junio en Cutralcoy Plaza Huíncul, eh, bueno, a la gran mayoría de los compañeros militantes del PRT eh, Eso es el cúmulo de las causas que tienen todas una conexión justamente por la afinidad eh, o la cercanía a militantes del PRT todos los secuestros. Eh, y algo histórico que se está gestando en este juicio también es el avance de las denuncias por abuso sexual claro. para que eh, sean considerados una tortura aparte, no dentro del conjunto de las torturas, con fines diferentes a lo que puede tener la aplicación de la picana o los golpes. El tigre eh, Acosta ahora eh, tuvo un... Ayer, ayer fue justamente la condena que se dio por primera vez en el marco de estos crímenes, que es un desglose de la causa ESMA, uh -huh. donde se avanzó y se juzgó exclusivamente eh, abusos sexuales eh, contra compañeras y justamente se consiguió esa condena, así que esperamos que por los casos de Dora Seguel, de Argentina y eh, Seguel y de Alicia Villaverde, acá en Nauquén también, ...se, se logre la condena por, por el abuso sexual... ...porque bueno, han venido a declarar este juicio de expertas... ...más allá del testimonio de las propias víctimas... ...que es clarísimo, eh, hacia dónde apuntaron... ...en el quiebre de sus subjetividades con, con el abuso sexual... Eh, ...en el realmente quebrarlas como seres humanos... ...más allá del quiebre que, que ya venían sufriendo... ...todos como militantes con la brutalidad... ...de las torturas a las que eran sometidos... Eh, así que bueno, esa es otra de las características que me parece que, que no se puede dejar de mencionar de este tramo de Escuelita 7 porque esto es algo que ya se había intentado previamente eh, y los jueces no lo habían admitido con la excusa de que no habían venido investigados desde instrucción como abuso sexual estos crímenes así que ahora no tendrían mucha más maniobra para, para claro. no condenar Vamos a eh, hacer un, un corte eh... Vamos y, y venimos en, en esta eh, emisión del programa eh, En esta tarde increíble que nos está acompañando casi sin ruido, así que vamos a aprovecharla eh, Y bueno, quiero en el otro bloque que hablemos un poco de eh, la historia personal ¿no? Cuando estuvieron declarando ahí con el apellido París Y si me cuentes ¿qué, qué pasó con eso pues también es una historia que atraviesa mucho de, la, de, de lo que hoy también se vive que ustedes con con ese legado de memoria, que también están armando estos proyectos. Este, de, de algún lado viene todo esto. ¿verdad? Eh, nosotros vamos rápidamente un corte acá a nuestro programa y ya seguimos en esta charla con Nadia y los compañeros de Radio Zona Libre hablando de los juicios por eh, la memoria en Neuquén, este, las condenas y también algo que nos impacta y queremos acompañar y difundir que es la documentación, ¿no? como hecho histórico y político para eh, que quede guardado en la memoria audiovisual. Ya venimos. tiro a la noche, te prende fuego a la casa, te patotea. Tenés que ser tu eh, familia con todo. Tienes que tener mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí hace un poco, día sí, atrás, la lluvia fuerte que se largó, yo vivo acá en el Bajo, el agua me llegaba hasta las rodillas. A un mes del fallecimiento de nuestra compañera Mónica Jara, nuestra organización se moviliza en capital como lo ha hecho también en toda la provincia un reclamo de justicia que trascendió los límites de Neuquén y que nuestra organización a nivel nacional, CETERA, llevó a cada una de las escuelas porque decimos que la escuela no es un lugar para morir porque decimos que la escuela es el lugar donde soñamos, donde los maestros y las maestras pensamos junto a las comunidades que otro futuro es posible entonces no hay posibilidad de resignar una lucha que tiene que ver con un pedido de justicia para que en la provincia de Neuquén la muerte de la compañera Mónica Jara pero también de Mariano y de Nicolás no quede impune por eso volvemos a decir que exigimos la renuncia de la ministra de Educación y del ministro de Infraestructura y que decimos que atén Va a seguir reclamando en las calles, va a seguir reclamando en las aulas y va a seguir exigiendo justicia hasta que la familia de Mónica y hasta que toda la comunidad educativa entienda que en parte se repara esta situación que como siempre decimos no fue un accidente sino desidia del Estado.